Pero pues eh, básicamente estoy iniciando con esta eh, forma a ver cómo podemos hacer gameplay de... o puedo hacer gameplay de estos, de, de este juego con... Pues con lo que ya... conectar eh, Pues a ver cómo se puede trabajar es pues, este, pues, empezar. Porque pues, en esta no pero el sonido sí es terrible la verdad. Pero pues vamos a ver cómo va entiendo la cosa, pues no yo tampoco sé cómo que ir haciendo porque pues hasta ahora estoy de, de haciendo como videos de sean de gameplay y pues también que lo que decía no pues no se cuenta con un equipo tan potente para hacer estas cosas y pues si sí se necesita porque pues es innecesario pero lo importante es disfrutar de lo que, de, de, de lo que se está haciendo y también pues, si le sirve a alguien pues bien igual que hago con mis videos de Revit también digo siempre eso y, pero con, y pues con lo que se cuenta y lo, de sacar de más provecho a lo, que, pues a lo que con lo básico que se cuenta si no queda mucho así como hacíamos en esa en esa época cuando no teníamos internet y, y nosotros nos sentábamos a jugar este juego y hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana y hasta el otro día de.. De lo okay. que.. Uy. Hasta ahora me estoy acordando pues cómo se hacía para quitarle el arma. Pero porque llevo como unas tres partidas hasta ahora porque no hasta ahora lo, lo estoy probando imagínense. o sea después de todo ese tiempo que ha pasado de 20 años casi de volver a jugar esto pues siempre es, me recuerda un poquito a los de Eurotruck el mapa el mapa de Eurotruck pero pues sí es diferente ¿no? ya cuando uno ya es grande y ya aprende ciertas cosas pues ya no es igual eh, ver esto como lo veíamos cuando éramos niños no, no me gusta porque culetea tanto la moto porque pues, en el gameplay que dije que es el speedrun que quiero batir eh, la moto no le culetea así de feo sino que va más recto Pero, pues vamos a ver cómo puedo ir iniciando con estos videos y cómo los voy a ir subiendo, porque, pues, si sí, sí quiero ver cómo. Uy, ah, quiero ver cómo lo manejo. A ver cómo puedo ir manejando estos videos De, pues de estos temas y también y pues no solo eso sino como ir como, como puedo ir organizando y no pues no es tan fácil al igual que los videos normales de de, que de, de los otros temas ¿no? siempre toca ir como, como pues trabajándole parejo me gusta como culetea esa moto pero pues pero recuerden que pues eh, no sé o sea un después de tanto tiempo que no he jugado pero igual nunca se olvida o sea eh, ahorita jugando con un control ya de estos modernos de play 4 de play 3 pues ya es diferente pero yo me acuerdo con el mando ese que venía que no traía análogos sino que nada más eran los botones el de play 1 pues ya se acostumbra, no sé qué tiempos tendrá esto de récord yo creo que era algún eso es lo que quería mirar en el speedrun pero no lo encontré de cómo mirar el el tiempo récord de las vueltas porque pues bueno las de giro, pues de todo el giro pues desde, el, desde la que arranca sí, hasta el, el tiempo récord pues pero no no lo encontré no encontré esa información Listo, entonces, pues vamos a ver. Va a ir cuadrando así, videos así cortos a ver cómo me va. Vamos a ver qué, qué nos dice, porque pues yo no me acuerdo, no me acuerdo que salía. Igual aquí tampoco está saliendo nada, pero bueno, dale ok. Y aquí me dice que ya la hice y las otras hacia ah, sí, el otro lado. Entonces, qualify pero no, como que toca es empezar toca empezar a aquí en Big Game entonces va a empezar así